Coge más mío de la cuenta. Es un problema. Video picante en un centro de vacunación se ha viralizado en las redes sociales en el momento en que se presentaba un video. Ese programador está cancelado. Presumiblemente, ay. para ay, Contenido mío. para adultos en la pantalla de un centro de vacunación al momento de circular madre, el video. Se no se, se había la identificado la dónde ocurrió el hecho. Un video para adultos. Pica, ay, mi y no tan solo un video para adultos, sino... Doleviana. Ah sí, dobleviana, hey, dobleviana, sí, sí. ay. ¿y Porque no ¿Qué era lo que no estaban haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo? estaban haciendo? Estaban dándose, saludándose, estaban dando ellas. amor, ¿Sí? amor. Ahora, ahora, ¿y dónde fue eso? Ahora, pero un hay centro había adulto, de vacunación no Ahí no más. Sí, había pero adulto, ¿qué señores, eso? ¿Cuál, estamos, ¿cuál es el problema? No, no, no, no, no, no, no es, es un centro de vacunación. Pero eran adultos. O sea, es que el lugar no está apto para Para ti está bien eso. No está bien, pero Está eran bien, adultos. pero tú estás que sí. Pero, pero eran cuento, <risa> ¿tú no diciendo que sí. Pero eran adultos. Si tú y el Pinto ya estado ahí, tú de años Pero eran no. adultos. Si <risa> él, si él ya estado ahí el hombre que fue a pagar la televisión, él le da un golpe. No, si él me envía estado el al tipo Pero señores, <risa> vean el video, como la gente está embullada viendo el video. Que, que si se lo apaga se ¿Quién? ¿Quién? Ahí? Pinto, atrévete. Ponme el video. el video la gente ah, dice producción ah. que no <risa> eh, pero interno si lo quieres ver eh. eh pero, no, si pero ven es. El video, quién pinta quién pinta pero eh, quién incluso incluso en el video eh, una una enfermera le colocó las, las dos dosis porque la estaba viendo el video por, la gente señores, estaba muy grave en el video señores, y, ¿y tú no se dio también, cuenta que le ha puesto la primera dosis le puso dos dosis pero es, un, es un video es un barbaraza Señores, es un video que está en un lugar que no está apto para ni la hora es mal, para ponerlo. Por eso está mal. Por eso está mal, pero no había. Es un centro menor. de vacunación. O Estuviera sea, estaba ahí. No tan grave. ¿a cuánta gente le de esto? Y no mi hijo tú ibas estaba ahí. No te pase adelante. La gente que comenta, la gente que está bien eso. ¿Usted cree que estuvo mal? No podemos anabora? incentivar. No, ahí o, o, o, hay o, o, dos cosas, señores. Mire. Cancelado. Ahí hay son dos mujeres y a veces las personas andan con un niño que no hayan con quién dejarlo o andan con Ancianito, pues que señores es una contaminación visual. ¿Pero ¿Quién? ¿Si había estado ahí? ¿Quién? ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. ¿Qué Villalona qué? ¿Cómo? Señores, ay, qué, pero ay, si ay, ese ay, video, ay, mire, ay, lo importante de eso no es tan solo que, que el video. ¿Y si había estado el que se pela todos los días? La pregunta, ay, oiga, ay, ay, la pregunta del millón es, si eso es una institución pública, porque son las instituciones públicas que se cogen para vacunarse. ¿Cómo llegó ese video ajá, ahí? ¿Qué buscaba ese video Los ahí? Los encargados área. ¿Cómo llegó ese video porque ahí? Porque si eso es simple y llanamente estando lleno de gente, ¿qué será cuando ahí no hay gente vacunándose? ¿Eh? ¿Pero quién lo programó? O sea, no debería de estar programado en ese cable. Debe estar cancelado la persona que hizo eso. Porque lo que me está diciendo a mí, es que no hay regla en esa institución. Hello. Buenas. Saludos sí mire yo creo que hay otra cosa más importante, esas son cosas que dan asco y vergüenza y me excusa porque claro. como hombre da vergüenza porque no son los medios, esos videos son para usarse de noche o en la casa lo que quieran usar de la manera privada pero claro verdad verdad Tiene mire razón. Yo por un ejemplo y el, el que puso eso cancelarlo ensofato, porque usted no puede incentivar lo que está mal hecho Oye, dije no. es que no vamos. Y, y, y el, hombre, el hombre quería pagar la pena a todos. Señores, hasta mañana, los osobrosos. Telenor condeó para que ustedes vean esos pedacitos que clín, suben arriba clín, y también. No se, se veían bien, clín, pero ese no era el lugar clín, chico. Chico. bajamos, bajamos, bajamos, clín, clín. Clín, bajamos, clín, bajamos, bajamos, bajamos, bajamos, bajamos, bajamos, bajamos, bajamos,